Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 92. Los milagros se ven en la luz, y la luz y la fortaleza son una. La idea de hoy es una ampliación de la anterior. No asocias la luz con la fortaleza, ni la obscuridad con la debilidad ello se debe a que tu idea de lo que significa ver está vinculada al cuerpo, a sus ojos y a su cerebro de ahí que creas que puedes cambiar lo que ves poniendo trocitos de vidrio delante de tus ojos esta es una de las muchas creencias mágicas que proceden de tu convicción de que eres un cuerpo y de que los ojos del cuerpo pueden ver crees también que el cerebro puede pensar. Si comprendieses la naturaleza del pensamiento, no podrías por menos que reírte de esta idea tan descabellada. Es como si creyeses que eres tú el que sostiene el fósforo que le da al sol toda su luz y todo su calor, o quien sujeta al mundo firmemente en sus manos hasta que decidas soltarlo. Esto, sin embargo, no es más disparatado que creer que los ojos del cuerpo pueden ver o que el cerebro puede pensar. La fortaleza de Dios que mora en ti es la luz en la que ves, de la misma manera como es su mente con la que piensas. Su fortaleza niega tu debilidad. Y es tu debilidad la que ve a través de los ojos del cuerpo escudriñando la obscuridad para contemplar lo que es semejante a ella misma, los mezquinos y los débiles, los enfermizos y los moribundos, los necesitados, los desvalidos y los amedrantados, los afligidos y los pobres, los hambrientos y los melancólicos. Esto es lo que se ve a través de los ojos que no pueden ver ni bendecir. La fortaleza pasa por alto todas estas cosas al mirar más allá de las apariencias. Mantiene su mirada fija en la luz que se encuentra más allá de ellas. Se une a la luz de la que forma parte. Se ve a sí misma. Te brinda la luz en la que tu ser aparece. En la oscuridad percibes un ser que no existe. La fortaleza es lo que es verdad con respecto a ti, mas la debilidad es un ídolo al que se honra y se venera falsamente a fin de disipar la fortaleza y permitir que la obscuridad reine allí donde Dios dispuso que hubiese luz. La fortaleza procede de la verdad y brilla, con la luz que su fuente le ha otorgado. La debilidad refleja la obscuridad de su Hacedor. Está enferma, y lo que ve es la enfermedad, que es como ella misma. La verdad es un salvador, y su voluntad es que todo el mundo goce de paz y felicidad. La verdad le da el caudal ilimitado de su fortaleza a todo aquel que la pide. Reconoce que si a alguien le faltase algo, les faltaría a todos, y por eso imparte su luz para que todos puedan ver y beneficiarse cual uno solo. Todos comparten su fortaleza, de manera que ésta pueda brindarles a todos el milagro en el que ellos se unirán en propósito, Perdón y amor. La debilidad que mira desde la obscuridad no puede ver propósito alguno en el perdón o en el amor. Ve todo lo demás como diferente a ella misma, y no ve nada en el mundo que quisiera compartir, juzga y condena, pero no ama. Permanece en la obscuridad para ocultarse. Y sueña que es fuerte y victoriosa, vencedora de limitaciones que no hacen sino crecer descomunalmente en la oscuridad. La debilidad se teme, se ataca y se odia a sí misma. Y la obscuridad cubre todo lo que ve, dejándole sus sueños que son tan temibles como ella misma. Ahí no encontrarás milagros sino odio. La debilidad se separa de lo que ve, mientras que la luz y la fortaleza se perciben a sí mismas cual una sola. La luz de la fortaleza no es la luz que tú ves. No cambia ni titila hasta finalmente extinguirse. No cambia cuando la noche se convierte en día, ni se convierte en obscuridad hasta que se hace de día otra vez. La luz de la fortaleza es constante, tan segura como el amor, y eternamente feliz de darse a sí misma, ya que no puede sino darse a lo que es ella misma. Nadie que pida compartir su visión lo hace en vano, y nadie que entra en su morada puede partir sin un milagro ante sus ojos, y sin que la fortaleza y la luz moren en su corazón. La fortaleza que mora en ti te ofrecerá luz y guiará tu visión, para que no habites en las vanas sombras que los ojos del cuerpo te proveen a fin de que te engañes a ti mismo. La fortaleza y la luz se unen en ti, y ahí donde se unen, tu ser se alza presto a recibirte como suyo tal es el lugar de encuentro que hoy trataremos de hallar para descansar en él pues la paz de dios está ahí donde tu ser su hijo aguarda ahora para reencontrarse consigo mismo otra vez y volver a ser uno dediquemos 20 minutos en dos ocasiones hoy a estar presentes en ese encuentro. Déjate conducir ante tu ser. Su fortaleza será la luz en la que se te concederá el don de la visión. Deja atrás hoy la oscuridad por un rato, y practica ver en la luz, cerrando los ojos del cuerpo, y pidiéndole a la verdad que te muestre cómo hallar el lugar de encuentro entre el SER en minúscula y el SER en mayúscula, en el que la luz y la fortaleza son una. Así es como practicaremos mañana y noche. Después de la reunión de por la mañana, usaremos el día para prepararnos para la de por la noche, cuando nuevamente nos volveremos a reunir en confianza. Repitamos la idea de hoy tan a menudo como sea posible, y reconozcamos que es un preludio a la visión, y que se nos está llevando de las tinieblas a la luz, donde únicamente pueden percibirse milagros. Y David nos dice, Hoy miramos en nuestro interior para contemplar el milagro. Hoy nos damos cuenta de que no hay situación a la que los milagros no sean aplicables y al aplicarlo a todas las situaciones, el mundo real será nuestro. Hoy reconocemos que debemos extender o proyectar, y elegimos extender. El Espíritu Santo nos quiere extendiendo. El Espíritu Santo es invisible, pero puedes ver los resultados de su presencia, y por sus resultados te darás cuenta de que Él está ahí. Puedes ver los resultados de tus acciones. Así es como ganamos confianza en el milagro. No puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes ver sus manifestaciones. Y a menos que lo hagas, no te darás cuenta de que Él está allí. Los milagros son sus testigos y hablan de su presencia. Lo que no puedes ver se vuelve real para ti solo a través de los testigos que hablan por Él. Este es el mecanismo del perdón. Esto manifiesta lo que hay en nuestros corazones, lo que compartimos con el Espíritu Santo. Esto es el mirar adentro, sin miedo a mirar al Cristo. Hay dos maneras de contemplar el mundo y nuestra percepción reflejará el asesoramiento que hemos elegido. Hoy, Elegimos el asesoramiento, la guía, del Espíritu Santo. Hoy seremos uno, con nuestro verdadero ser, el Cristo. Al mirar adentro, elegimos la guía cuya visión deseamos compartir, y luego miramos afuera, y contemplamos los testigos del guía que elegimos. Por eso es por lo que siempre encontramos lo que buscamos, pero debemos tener claro lo que queremos. Veremos, percibiremos lo que queremos, pero debemos tener claro qué es lo que queremos. ¿Queremos paz? ¿Queremos felicidad y alegría? Nos dice Jesús, el poder de decisión es la única libertad que te queda como prisionero de este mundo. Puedes decidir. Ver el mundo correctamente. Hoy elegimos la visión de la mente correcta, alineada con el Espíritu Santo. Hoy aceptamos nuestra misión de extender paz y encontrar paz. Haciéndola manifiesta, la veremos. Hoy solo queremos lo que es nuestra herencia. Liberaremos todas las demás funciones, todos los demás usos para el cuerpo. Hoy recordamos que los ojos del cuerpo no ven. El cerebro del cuerpo no piensa. El pensamiento está mucho más allá del cuerpo y del cerebro. Y la visión de Cristo no involucra al cuerpo en lo absoluto. Es solo la oscuridad del ego la que atraviesa los ojos del cuerpo. Solo el ego nos dice que el cerebro puede pensar. La fortaleza del Espíritu Santo pasa por alto estas cosas al ver más allá de las apariencias. Él mantiene la mirada fija en la luz que ve más allá de ellos. Se une con la luz de la que forma parte. Así la fortaleza proviene de la verdad. Hoy aceptamos esta fortaleza. Esta fortaleza es consistente, constante, es segura. Y es para siempre. Hoy ofrecemos esta fortaleza a todos nuestros hermanos y hermanas. Hoy nos recordamos de esta fortaleza mientras decimos, Los milagros se ven en la luz, y la luz y la fortaleza son una. Amén.